So, Tienes las tetas como pa' guardarse una placa oh, Yo que gitano, sevillano Si este viene mi madre Ya no existen house, de verdad Ya no existen house con el oh, oh, oh, oh, oh, oh. te Te pensaban por ir a verse de mi lado Es una lluvia super superficial. Quiere la vergüenza y quiera asfixiar Tengo la idea de tu tancia Tu novia es estrecha como maripada Si es te eso que quiero fumar Quiero oh, oh, oh. me quede hey. a Yeah. me quedo con tu chol, dejo a los niños en el barrio. Dile a ese que se fume re so por tu lado y tu puta me aplaude Eso su todo la aplaude Eso su todo la aplaude Eso su todo la aplaude Eso es la aplaude. Es es es es no te da impotencia No te da impotencia Que tenga tanta esencia Eso no es diferencia No te da impotencia No te da impotencia Baja tu, baja Lego, baja. pieza grande, baja Lego. Generaciones, C nueva era hey, Antes escuchaba que esta la reguera Yo tengo un pano, esto es panamero Me nací no más duro, pero si acá Ustedes no Yo te la cabeza t750, No lo tiene pata y pues, no es colecta Si me voy a ver que me pongo las piernas Si también en tampoco Pero solo lo di profundo Es que yo soy de barrio como un balón de lumbre. De verdad que no I don't know Te uh, uh, que odio Y uh, uh, si ahora me arrepiento sería de palomón, palomón. Pero puta me congela el corazón. corazón Dijiste que sí, pero era que no, no. Somos de bodegón, tú nunca me bajas el vacío No, dejaste caer, pero el vacío me, me impulso Ahora estás oscuros oscuro, no hacemos gusticos Conmigo ni la cookie, es más cómico ¿Tú? Mami, tú y esa rata demasiado conmigo ¿Tú? Te conoces mal en cara ah, fuiste peor, en verdad peor. Con lo que no puedo bregar ah, te conocí mal en cara Y te fuiste bien, verdad No quieras demonio Con lo que no puedo bregar Por purpurina, puse y disba Ahora no preguntes lo que no quieras escuchar No quiero no en tu Esa puta me entiendo No entiendo por qué te regala Cada cumbre Dime con quién gata Te digo quién es Te lo dejo, fle, Eh, eh. Eh. Y es que tú eres un rana tú no puedes hablar Y con tu flaca solo podemos hablar Quiero caspa, pa' algo más que hablar Tengo pin como Brett, tengo el bitch que te podía hablar Y tú eres un reno, tú no puedes hablar Y con tu flaca solo podemos acabar. hablar Quiero cash pa' algo más La vi parecía talón Se quedó sola en el salón No quería saber nada de mí Hay droga en el salón La vi parecía talón vi no se sentía el taco No quería saber nada de mí Ser malo es un perro Calvo que tu suero, pienso dejarte las colas de espalda Hoy me he levantado revolucionario Hoy me levanta revolucionario Hoy siento los coños, alquilado, alquilado lo chilado, lo chilado. te lo El achilado Y si me agro mejor porque puedo Mami por ti, como talero Como vale más con entero Como vale más con entero Dripping, dripping, pare con las sibeles La, la luz no me echa cuenta que se debe Y esta cobardía, chiquiteta Anestesia en bolsita chiquiteta. Esto tu mismo tolado Ni me canso Saco haciendo el ganso Pito es de un pato Te vimos pateando No me calmo rolar, Eso que estoy dejando Ya saben dejando Primo tú no te escucharon Que te estatuas tu brazos Yo brazo, coño soy un buzo, me, me pasa todo todo a Sacando cosas mágicas y no soy novita. Me comí la pepita a papas fritas dice que me hago la vista Se le eché la papá, ja, me dio la risa yeah. Me invito a una saladita Y parezco borde pero sin salado Wow Yo llevo a tu nevios al borde de tablao ya hola, hola Como yazo Saco al niño que llevo del trillo lo seño un rato Con tu novio tengo el X-Factor uh. Pero parece un cargo de mí. Yo soy KH7, no es happy uh. Lo tengo escocio, pero chingo pensando que soy depósito. Es A esos traumas le falta posi Como si de niño fueron alcoólitos, ah, ah, ah. ¿Quién diga que mejor que yo, creo, Seguramente yo Se me entiendo La mintiendo ah. Deja que pájelo, pájelos, pájelos, pá, pá, los I'm not bad. Yo quería gastar, su dinero, a va a en Me en mentiras, me luego. Yo quería que va a degustar Ay, ay, ay. su dinero. Mucho, pero Quiero matarme para el baby, eso que no tengo bebé Tu puta no es mía pero se la bebé ah, Es tan anchaica como la bebé ah, Es tan dura como la bebé No ah, tengo que ver otra vez ah, No recuerdo si atreví Me mete la visión en el C Le pude la por tres, Después pude la por tres Y va Acabar malo de coco Con todo tu ofertón Cuando vio un poco y yo, un poco y yo Me copia, o sea, un poco De norte a Sevilla y de Sevilla a Granada otra vez Y palmería, reguera, mamá Eh, eh, eh Bebe tan bacano que me tiran hasta los maricones. Yo soy la veneno, te apartan dos maricón Eh, esas putas solo ven a ese perico Y yo solo me acerco, sé que los tiene como un punzo R.C.M.L. poison, De paña los más peninos de un puntaje anorecico Me da menos huevos, que guste y no amenazas no me no, no Van a tardar Más que esa Yo no te quiero It's En mi ciudad no me pueden reempear Si no voy a Madrid Tengo gatita tigre Y de Barcelona no está triste está triste <risa> Dios me dio la bendición compadre La, bendición. Padre, la bendición. Padre. Ay mami Ay, Pero yo no la bendición <risa> Yo veo dio la bendición Me veo tan bacano que me tiran hasta los maricos yo soy la veneno puta, te apartando maricones pero tan bacano que me tiran hasta los maricones Yo soy la veneno puta, te apartando maricones tan bacano que me tiran hasta los maricones Yo soy la pureza, yo silo la flores Corta la carne, tú no eres caña, eres caña a tu madre Hey de letra fina Como cinco gramos de bola carne llamo la carne, tú no eres caña, eres caña tu madre Coña tu madre, tu madre. Eso, Es el flow, baby Se si, pongo caos Quitando un poco de intensidad se ponte Tenía más, me puso en bruto. Esa puta tenía algo que lo que no me pudiera separar Ahora no para de vibrar, me santo Si más duro, de Asturias lo suelta Ahora me queda de la noche, está que me so Estos gatos que meterse en mis sueños A la japonesa, que le gusta como mayoriza Dice que quiero un blimp Porque se le la paja Ella esa mentir, pero dice que no es hack la rica es motra, llevo de joven, todavía a la flor Puse los tianos, fresa, la yamu, muchacho. Los tianos, pensil, pencil, esto es close Baby, lo tiene tres venas, Como cinco gramos de spola La carne, corta la carne Tú no eres calle, eres coño, tu madre Baby, wow. lo wow. Wow. <tose> tiene tres venas, Como cinco gramos de spola La carne, corta la carne Tú no eres calle, eres coño Weepene, weepene, weepene. Pero vena, como 5 gramos de carne, corta la canto le cae el turno, le cae el le perrito le Hago lo que quiero como una hoe, me invitan a drogas como una hoe, me lleva a su piso como una hoe, tirame dinero como una hoe. Hago lo que quiero como una hoe, me invitan a drogas como una hoe, me lleva a su piso como una hoe, tirame el dinero como una hoe. Ey, esa puta me habla de cosas finas, de pie cocina pero no cocina. Limonada más en la latina, mirando de reojo yo con la china. Versace, tengo una camisa, tu puta me quie, me ten camisa los vientos picado, me muero de risa, tú no eres pura, tú no eres Cristina Tienes de la sosa, como tiguerona, el amor es una broma, pa ti una sola Ya no baila sola, le baila la boca, la mano de Dios, tú dime quién piló, El diablo los cría, ya no se fía. nos pusimos flamenco, hay Rosalía hay ropa tendía, me duele la encía, el olifán de la Virgen María He visto la pena como una hoe, pero una pena no eres como yo Pero una pena, perdónalo, me quito problemas como una hoe, he visto la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 Como una jaw, tirame el dinero, como una jaw, ah, como una jaw, yeah. como una jaw, yeah. yeah. hago lo que quiero, como una jaw, me invitan a drogas, como una jaw, me lleva a su piso, como una jaw, tirame el dinero, como una jaw, hago lo que quiero, como una jaw, me invitan a drogas, como una jaw, me lleva a su piso, como una hoe. campino eh, eh, eh, que me siento como una carga puta solo me da larga Y que me gusta porque me da larga eh, Regulo la eh, noche eh, eh, en la el pueblo llego a un muerto Me muerto Me con la barba A esta perra tío Tengo cara de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 por ti me siento morenita como bruna, aunque ya supe que las que No nos rezar, ni la a Dios Gracias a Dios. Gracias Gracias a Dios. Gracias Gracias a Dios. Gracias Gracias a Dios. Gracias tu novio. <risas>